Y ahora nos vamos derecho a charlar sobre salud, bueno. te invito Carlos, le damos la bienvenida a José García de Fodecus, eh, José bienvenido, Carlos y Eva lo saludamos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Eva, Carlos y a todo el equipo? Muy buenos días. Cuéntenos, gracias primero por su tiempo, y cuéntenos, José, eh, porque sabemos que hay una protesta que se está llevando adelante por el tema de subsidios de salud, restricciones en prestaciones, entre otras sí. cosas, ¿no? Sí. Así es, digamos, lo que notamos es que la obra social, el subsidio de más grande es que hay en el país, bueno, eh, cada vez está peor, los usuarios eh, que, digamos, están siendo víctimas de cobros indebidos, de prestaciones que a veces no coinciden, prácticamente la obra social en muchos términos ha desaparecido con los descuentos que deberían tener, así que los problemas que estamos teniendo sobre todo con el plus médico, que va, eh, casi todos los prestadores ya te cobran un plus, en segundo lugar, tienes solamente dos órdenes médicas por mes en tercer lugar, tener serios problemas con la farmacia porque tal vez comprar solamente dos medicamentos, dos recetas durante todo el mes. Es decir, está dificultando este tema con el tema de la tecnología. Lejos de ayudar, lo que estamos observando es que está perjudicando mucho a los usuarios. Así que mantenerlo intervenido al subsidio durante todos los años sin la participación de otros actores que puedan dirigir está perjudicando y bueno, y nosotros creemos que este como aportante a esa obra social de que también no está claro eh, si no tan solamente el beneficio que da al usuario sino también algunas cosas y si hemos visto con asombro por ejemplo que treinta mil, y millones de pesos se han destinado hace poco tiempo para las olimpiadas que no sé este eh, de qué se trataban y además de eso hay otro tipo de prestaciones así que estamos pidiendo la normalización del subsidio del gobierno, estamos pidiendo de que de una vez por todas publiquen quiénes son los médicos que no cobran subsidios así que acuerdos tienen con los colegios tanto farmacéuticos, químicos bioquímicos como también con los sanatorios vos vamos a un sanatorio de urgencia si no tenemos una plata ahí de, de entrada nota interna así que bueno, son muchas falencias por eso el FODECO juntamente con el de SUTEP Hoy este, vamos a realizar esta protesta como inicio Ajá. a una fuerte campaña para buscar la normalización, la normalización de este instituto que bueno, es importantísimo para todos los humanos. José, ¿a qué hora va a ser esta protesta? Eh, a las 9 de la mañana comienza en viernes y 9 de julio y seguramente que vamos a ver si eh, que nos acompañen todos los usuarios, todos los afiliados al subsidio de salud. Eh, que ven dificultades, que nos juegan la puerta hoy día, esperamos que a las nueve de la mañana este, nos acompañen y estemos ahí porque necesitamos mejorar la tabla social. A las nueve de la mañana están invitados todos los afiliados uh -huh. para este que nos acompañen en esta protesta que creo que va a beneficiar a todos. Y sí, es un reclamo que se viene llevando hace delante, hace bastante tiempo. Sí. La, la gente nos manda muchísimos mensajes con sí, respecto con el tema del plus. Sí. Del plus médico eh, que no pueden soportarlo, sí. porque la verdad que son altísimos sí. en algunos casos. Eh, sí. Y estamos hablando sí. a veces sí. de jubilados que no les alcanza a los jubilados para nada, ¿no? Así es, mm. tienes razón. Este, ahora, no sé si usted fue por casualidad, volvió a siempre para las farmacias. Y te dice, le contarme? Sí, vale 10 pesos y con el subsidio también 10 pesos. Pero, oh, claro. Como que no vale absolutamente nada. A mí me parece que este, la falta de control, la falta de cumplimiento de los convenios que firman con el subsidio, nosotros como afiliados, también haciendo mea culpa la falta de denuncia que tenemos no es cierto, también no le damos elementos como para que puedan producir sanciones la gente de subsidio, así que creemos que creo que es un problema de todos y bueno esperemos si el interventor logra recibirnos hoy juntamente con las otras autoridades y nos aclara un poco es para decirlo, el año pasado tuvimos una reunión, ya lo hicimos ya nos manifestamos esto, uh -huh. nos han dado algunos algunas formas virtuales de estar en contacto con esto pero la verdad es que cada vez todos los abusos que está viendo en los sanatorios en los en los consultorios en todos lados uh -huh. es decir, ya se tomó construir vos va al dentista mira eh, el ordencito que firmés acá ah, y tres mil pesos cinco mil eh, vas al cardiólogo lo mismo vas a, a un centro de estudio y alta comprensión, alta igual en el hospital. Así que, en la palabra, estamos vamos a pelear fuertísimo por los derechos de los, sobre todo de los afiliados del Sub uh -huh. Entonces, de subsidio y Salud. Invitamos a todos, por favor. Sí. Invitan a todos a partir de las 9 de la mañana en lo Se que es Piedra, 9 de julio. Uh -huh que por favor nos acompañen, vamos a estar juntos con los líderes del subsidio, que son gente que trabajan ahí, que conocen mucho más que nosotros y que de alguna manera tenemos que salir con una propuesta coherente uh -huh. y pedirle al gobierno y exigirle que tiene que normalizar. Tiene que normalizar el subsidio, no puede ser intervenido y no para mejor sino para peor va. Claro. José, aprovechando que está usted, queríamos consultarle sí. el tema del seguro escolar también, ¿cómo lo ve? Muy bien, no, no lo vemos claro muy ¿Sí? bien, no sé por qué, digamos, han autorizado, por cierto, sea, de que salga del subsidio de salud, digamos, este seguro escolar, que vaya a otra operadora, otra prestadora, que creo que es la Caja Popular, que es un tema que son muchísimos niños, está en juego nada más ni nada menos que la salud, de la población, de los alumnos, así que es un tema que está dentro del petitorio este, eh, nuestro, qué es lo que está pasando, por qué han migrado este seguro escolar a la Casa Popular y por qué ha salido el subsidio. Eh, estamos preocupados por eso porque no está clara la situación, va a empezar el periodo escolar y bueno, todos queremos como padres, como abuelos, este que los chicos tengan buenas prestaciones, esa idea Uh -huh. eh, bueno, eso lo había asegurado también el Ministro de Educación, ¿no? Juan Pablo Lichmacher, con respecto al seguro escolar. Lo había mencionado que ya eso se iba a ocupar, lo iba a cubrir el gobierno. Pero ustedes lo que quieren saber es cuáles son todas las prestaciones que van a brindar. Sin ninguna duda, ¿no? Okay. Nosotros, nosotros eh, como manda la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, por lo menos debemos tener una información clara, veraz, precisa, uh -huh. eso, y visible, porque no hay que olvidarse en primer lugar de que puede pagar el gobierno, hace seguro uh -huh. o, pero los hijos son nuestros de alguna manera, y si lo paga el gobierno no deja ser plata nuestra también así que creemos de que deben empezar brindando la información clarísima, de cuál es el convenio, cuál es el motivo que salió del subsidio ese tema cuánto va a costar, qué cobertura tienen los chicos, qué día van a tener cobertura en qué horarios, uh -huh. es decir, todos son temas que necesariamente tanto para el vaciliado o el usuario va vale las pena y para la administración también de nuestro lado social si han migrado casi no sé si 70, 80 mil niños por seguro a otro lado debe ser por alguna razón así que lo tienen que explicar claro y también Pero en un Claro. Se vienen todo, todos estos temas en un contexto de paritarias Porque arranca el año, los gremios empiezan a negociar Hay otros que después empiezan a hacer medidas de fuerza Porque no obtienen lo que quieren Claro, eh, sí, que también con ese tema eh, eh, que Yo lo que tengo entendido De que este ahora creo que están discutiendo el tema paritaria Yo no sé, eh, lo hablo como, no como dirigente del Que no lo soy eh, digamos, este, lo que no sé es si están bien remunerados, uh -huh. si la cantidad de personal que tiene la obra, nuestra obra social es lo suficiente, si siguen incorporando gente o no, ni siquiera, y tenemos derecho a saberlo como, como afiliado de la obra social, eh, si perciben bien, si están negociando bien, si todos participan de esas paritarias o no, uh -huh. todos son temas que debemos conocerlo como afiliado y como dueño de la red social. sí, es necesario, tenemos, Pero, derecho, no todos, eh, más ustedes con el con, con el con el rol que cumplen en representación de los trabajadores, tener el conocimiento de todo lo que se hace. Eso es, es, es, normal, digo, nadie se tiene que ofender con respecto a ese tema. No, no, nadie, nadie. Uh -huh. eh, José García a de el, Fodicus, además, sí los hermanos no deben esconderlo a nadie, sí. Claro. Si no, no tienen nada que esconder, dale participación a todos, ¿cuál es el problema? Claro, no, no, no tiene es que sí. haber ningún inconveniente sobre esos no, temas, cuando uno no consulta. Uno o dos nomás, y el gobierno va a tener que, que mirar bien y tratar de invitarlos a todos, si no, va a solicitar para un sector y para otros no. Uh -huh. José, le agradecemos la comunicación con el LBC de Radio Tucumán, lo estaremos molestando en otra ocasión, seguro. No, al contrario, muy agradecido con usted y un saludo grande. A disposición. Gracias.